No, bueno, no, no, no, estamos aquí, Boston Project. Y nada, no nos ha nominado nadie porque era un nuevo legado, el legado de Boston. Y nominamos a Trivio, Metallica y Linkin Park a que se mojen o que nos inviten a un concierto. Y ahora a esperar a que llegue el estribillo y podamos hacer el legado. Ya, que... ¡Ya! ¡Cabrón! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón! pega el ¡Campeón! pega el ¡Campeón! pega el, IMEX, pega el IMEX. Puta, qué big, no, no, ver. <ríe> que que es veo, Qué lástima que no manes fotos, tú eh. también, ya es una bella. Ah, sí, ¿Qué es eso? Es un bicho, tío. Es un bicharraco. ¿Dónde está? Nunca lo ve. En la piedra. Vamos, ah, no, va. bicho no son dos bichos follando. No, los no, dos no me llantan <risa> a la tela. Hala, me